Hey, qué tal, claro, parceros, claro, mamacitas, a todo el combo allá mundial que está viéndonos. Como siempre, yo tengo invitados muy duros, muy duros, o sea, aquí Camilo nunca falla y es el turno hoy para un... Compositor, cantante, durísimo y él es macaco y está hoy con su guitarrista tilta. Que estos manes parecen que, que salieron de Metallica, brother. Bienvenidos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Todo bien, todo bien. Aquí, aquí a, a gusto charlando con vos. Qué bueno, papi. ¿Dó, ¿Dónde están hoy? Hoy, ¿dónde están? ¿Ahí dónde están? ¿En qué país? ¿En qué, en qué, en qué apartamento? ¿Hay quién? ¿Dónde andan? Pues, pues, bueno, países. Mucho movimiento ahora no podemos tener con esto de la pandemia. Entonces nos ha tocado estar del que somos. Bueno, él es sueco, pero vive aquí desde hace muchísimos años. Y sí. Quizá. España. Están en España? Estamos en España, estamos cerca de Barcelona, cerca de la, en la, en la costa, un sitio la verdad muy lindo, que es Siches. Él vive en San Pera de Rivas y yo en Siches, también vivo en Barcelona, pero ahora me he instalado más, más aquí. Y, y eso, y estamos eso cerquita del mar, estoy viendo ahora unas vistas increíbles aquí. ¡Wow! Unas y... babies, hay babies por ahí. Es, chévere, es que una de hacer la entrevista, y se las babies, ahí corriendo en cámara, le tengo la playa. <risa> es, es, es, ya no, sé no, por qué no, compones no. tan duro, ya sé por qué compones tan bien. Yo también con eso, con esa vista, estaría ahí <risa> brutal, muchachos. Bueno, antes de hablar de ese nuevo lanzamiento, vamos a volvernos un poquito. La primera vez que yo escuché macaco, yo me veo grande, papi, pero yo todavía estoy pollito. Yo me veo grande, yo, yo, pero yo estoy pollito. Y que lo escuché global, que yo decía, este bro tiene mucho talento, esa voz fue con coincidir que yo dije, wow, tienes este man, la primera vez, pero tú ya tenías una carrera más dura, temas pegados, pero yo Camilo Cuervo fue con Coincidir y dije, wow, un toque reggae, una canción muy duro, pegado en todos lados, en Colombia, escuchaba la canción por todos lados y yo quiero saber, el macaco de Coincidir, al macaco de ese álbum Monoloco del 98, qué evolución musical ha tenido este señor o sea en ese monólogo también haya sido reggae es la cosa pues mira para mí es, es, es bastante fácil de, de, de explicar yo para bien o para mal siempre he hecho mucho las cosas a mi manera vengo de, de esto que llaman alternativo porque para que yo está esto de las etiquetas me dan bastante igual Luego he tenido discos que han funcionado muy bien y grandes éxitos, ¿no? Eh, y como decía hace no tanto un periodista, decía la pirueta de macaco, ¿no? Como que tengo un pie en lo alternativo, pero también puedo sonar en grandes estaciones de radio que wow. me pusieron al cabo de muchos años y puedo estar en cosas muy diferentes, ¿no? Ya que no, no, no me siento de, de, de ningún lado, ¿no? Ok. Y... Sí que es verdad que toco mucho en festivales donde tocan todas las bandas estas que llaman alternativas, pero bueno, estoy también en otros, en otros contextos. El principio de mi carrera fue mucho esto de hazte lo tú mismo, ¿no? Todo autoproduciéndome, que lo sigo haciendo, okay. pero entonces, claro, era muy niño, muy chavalito y, y la verdad es que era un auténtico desastre muchas de las producciones. Era, en vez de menos es más, era más es más, ¿no? Era como, a ver quién Realmente. pone más cosas, ¿no? El mono del ojo del tigre, yo no puedo escucharlo, lo, lo, lo escucho y me entra vergüenza ajena, ¿no? No porque haya malas canciones, pero la producción para mí es horroroso. Pero, o sea, claro. pero era... Porque has evolucionado un montón también, ¿no? ¿Eh? Porque has evolucionado un montón lo que dices, antes era el chamaco... Claro. Claro, sobre todo la evolución ha venido mucho en esto que te digo del menos es más, de empezar a darse cuenta de dónde poner cada, cada cosa y es un trabajo que nunca termina, ¿no? eh, que seguimos aprendiendo. Yo ahora produzco mis discos con, con Tirta, a veces trabajamos con otros productores pero componemos juntos y, y coproducimos los discos y, y, y bueno, él te lo puede decir, estamos ahí horas poniendo cosas y a la vez Oye, y si luego sacamos, ¿no? Tal cosa. Entonces, da luz. Sí. Oye, y uh, eh, para, ahorita que vamos a cantar un pedacito de coincidir para que la gente recuerde esa canción por allá del 2015 y eso, ya que están hablando de producción, Tirta, papi, ¿qué? ¿Qué? Ableton, fruity Loops, Pro Tools, Logic. Logic. Eh, okay, okay, logic, no porque... eh, logic y con Reason también. Reason. Ah, sí. ok. Y, y ya, que usted, con... ya que ustedes hacen tantos arreglos, y todo esto y es algo diferente al urbano. ¿en, en, ¿En la música de Macaco utilizamos plugins también o, o solo son arreglos? No, todo, todo, todo. Hay muchos, muchos. Sí, hay ah, sí. muchos. Ah, okay, porque hay gente que dice, no, es que como ellos cantan alternativo, reggae, plugin no, es solo reggaetón, solo urbano. O sea, también se utiliza, ¿sí o no? Claro. Eh, sí, no. Y aparte, nosotros es que no tenemos etiqueta. O sea, es como, yo puedo hacer una colaboración con Jorge Drexler. Y luego colaborar, porque lo he hecho, con Farruco, y la sí. versión esta de Lo Quiero Todo, y luego con, pues sí. ahora he grabado con uno de los Marley, con Caimán y Marley, y hemos grabado un tema, o con los Nati Roots de Brasil, o con Messi e Pirinet, o sea, no, Entonces, hay, no dice, hay. Como quien dice, si les dicen un día reggaetoneros, eso no hay Raye como muchos artistas. No, es que el. el, el, el, el, el, el mira, el, el, el reggaetón al final es como el, el debate es muy simple. El, el problema. El beat, pum, ka tu, ka, pum. esto viene del ragamuffing, viene del reggae y todo eso. Ajá. El problema mucho que hay ahí es muchas letras que para mí personalmente pues son totalmente vacías y no, y no me llenan. ¿no? Y a veces es como tal, pero rítmicamente se puede jugar mucho porque es un ritmo eh, caribeño, es un ritmo africano, todo ese tipo de... De, de subdivisiones mucho de ahí, ¿no? Entonces, okay. El problema no, no es ese. Me gusta, me gusta eso. ¿eh? Esos son los músicos que necesito. Es por eso que vamos a recordarle a la gente tirar ahí un pasito y coincidir ahí con Macaco para alegrar la, la tarde que ellos quieren quieren escuchar algo. Yeah, yeah. ¿Eh? yeah. Ah, que toquemos algo de a ah, nosotros. Pensaba ah, que le ibas a poner tú. O si quieres ah, vale. que haga el cover. Ah, de coincidir. Se puede. vale, vale. ¿no? vale. Sí, Para que, porque vamos, vamos cronológicamente. Sí, desde el estribillo. ¿Son los estribillos? Era tu Era tu historia. Era tu historia. Se gritó con la amiga. Tanta gente, tanta gente ahí fuera. Conceder aquel día era fuera y aquel me fui oh. Lo sentí, no sentí, calabita, sentí, cabrón, ¿no? duro, dura. Ya coincidí para que me recuerden ese excelente tema. Pero bueno, papi, después de coincidir vinieron muchas cosas más chéveres en tu carrera. Vi por ahí que vinieron eh, civilizado como los animales, que es donde encontramos también unas canciones muy duras. Por ahí vi colaboración con Jorge Drexler, eh, muchas cosas. Hablemos un poquito de civilizados como animales para entrar a hablar de estos dos últimos sencillos que, que, que, que tenemos. ¿Qué es civilizado como animales? ¿A ti te civilizaron o no? Pues, pues intento cada vez ser lo menos, ¿no? Yo creo mucho en la devolución, ¿no? Yo en sí. vez de la foto esa de Banksy, ¿no? De, de, del, del, del mono al hombre, yo hago al revés, ¿sabes? Del okay. hombre al mono. al mono. Estoy volviendo para ahí, sí, sí. Cada okay. vez más mono y menos hombre. Mejor Por ser más esto, mono. O qué? ¿Eh? ¿Es mejor ser más mono que hombre? Seguro, seguro, seguro. Mira, estamos aquí con las pantallas y parece que hemos evolucionado un montón sí. tecnológicamente, pero a nivel humano, o sea, vamos fatal. O sea, que a veces están, mira lo que está pasando en la pandemia, todos los políticos robando, peleándose los unos con los otros y son nuestros representantes, ¿no? El sí, mundo claro. está patas arriba. Entonces, eh, creo que hay que volver un poco más a la tierra, a revolverse en el barro, ¿no? El Civilizado con los Animales es un disco plagado de colaboraciones que en sí, todas esas colaboraciones están dispares, es casi una declaración de principios, está Visitante de Calle 13, está Monsieur Piriné, está el rapero Nach, está Jorge Drexler, está Silvia Pérez Cruz, está Miss Bolivia de Argentina, gente de mil estilos diferentes, ¿no? Eh, luego colaboramos con, con Farruco ahí. Hay gente de todos lados. A mí lo que me, me interesa es la buena canción, ¿no? En, por ejemplo, en la música colombiana, muchas bandas amigas, pues yo, muchos festivales tocamos con Bomba Stereo, sí, pero también con unos Messier Pirineo, unos Aterciopelados. Me gusta, ¿no? Toda esta cosa así como. Bomba Stereo también es urban, ¿no? Porque mezcla claro. con electrónica y tal, pero no es el urban de, de Marula. De o ¿cómo se llama este? Maluma. Maluma. Maluma. Maluma. Pasa, ¿Cómo es por, chato, ejemplo? ¿eh? Claro, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí claro, pues, claro. realmente me encanta Bombasterio y estos otros no, no. El caso de la canción Coincidir, también quería contarte una anécdota que no sé si sabes. Es una canción que está vivita y coleando, que empezó a, a crecer dos años después de ser lanzada. Es una canción que nunca sonó en la radio y se creó un fenómeno por todo américa latina ahora creo que están 212 millones que no son sí. números son personas claro, pues y, y ese fenómeno nació en colombia claro sí, que nosotros no. pues sonaban todos sí, lados sí, papi. ¿Eh? sonaban todos lados papi eso era increíble o sea uno sí, así sí, no sí, te quisiera sí. aprender la canción era así coincidir coincidir <risa> <risa> Totalmente, pues creció ahí en Colombia y se extendió pues, por toda América Latina, o sea, por eso hay también todo ese link tan fuerte con Colombia, ¿no? Tocamos en el Rock al Parque en el 2017, fue cuando explotó la canción y en el Rock al Parque, me acuerdo, en la rueda de prensa, ¿no? Aparte de que te preguntaban por las canciones sociales y todo esto, ¿no? Decían, pero vas a tocar coincidir, ¿no? y digo, pero si no, yo en los festivales no toco temas tranquis así, toco como, como los temas más fuertes, no, no, no tienes que tocar, coincidir, ha crecido nadie entendía nada, ni la discográfica ni nadie, seguía subiendo millones y millones la canción, y míralo en Youtube, está colgado ahí en el Rock al Parque en el momento que hicimos los acordes de coincidir, ¿no? la gente como que explotó, ¿no? Papi, qué bueno. Pero bueno, todo este fenómeno y vienes sacaste algo con Messi Pirinei que está en el álbum que acabamos de hablar. Pero, ¿cómo hablar de Rosalén? La distancia. Me gustó mucho esta canción porque creo que relata una temática del amor a distancia. Que personalmente, bro, si yo me consiguiera una novia, tío, en Cataluña, hostia, sería muy difícil para mí poder vivir con ella lejos. Y escuché la canción, ¡Wow! ¡Cabrón! ¡Qué buen tema! Hablemos un poquito de esa colaboración con Rosalén. ¿Cómo se dio? Ustedes tenían la canción lista, se la mostraron y ya se subió. ¿Cómo se maneja eso? Eh, que yo creo que es diferente al urbano o es igual. Se la mostré y ya se subió. Bueno, pues aquí la, la, la cosa fue también, pues está rodeado de anécdotas, la canción, la, el, la semilla de la idea de la canción nació de Javier Bardem. No sé si conoces el, el actor Javier Bardem. Sí. es el marido de Penelope Cruz, uno de los mejores actores de, del mundo, que es amigo, y me envió un mensaje por WhatsApp diciendo, tío, tendrías que hacer una versión de La Distancia, no porque esta canción ahora, en este contexto, porque esta canción yo ya la había hecho, como tú decías, en el, en el disco Historias Tatuadas. Entonces decidimos con, con Tirta probar esta versión con, como muy desnuda, muy de verdad, mm. rápidamente apareció la idea de, de María Rosalén, porque tiene esa voz también así como muy antigua, y a la vez muy actual, ¿no? Pues esta onda así, Natalia Lafourcade, todas estas cosas, Correcto. ¿no? Que tienen como mucha raíz, ¿no? Como mucho, la verdad. Y el videoclip pensamos lo mismo, pensamos que tenía que ser una, una historia muy sencilla, nada sobreproducida. Ahora hay muchos, tú sabes, videoclips estos de superproducidos, ¿no? De tal, de fuegos artificiales, ¡buah! ¡Tal, las uñas sí. hasta aquí! Pues eh, el videoclip de distancia de distancias, todo lo contrario. El juego es eso, ¿no? Esas interacciones ah. a través de la cámara, el poder brindar dos personas que están lejos, esa realidad mágica de que parece que te toque, pero no te toque, ¿no? Todos esos matices, ¿no? ¡Wow! La distancia. Venga, papi, cantemos un pedacito a la distancia. Ahora, antes de empezar con el reto, guitarra, por favor. Bueno. tirta, tirta, tirta. Se oía, ¿Se oía la guitarra o no? Sí, sí, se oye, tratando? se oye. Mantiene buena mano. No, no wow toca un poco, Mira, eso es Gypsy Swing. ¡Guau! Wow. Yeah. A ver, mira, poco mira, mira, mira, ¿Cómo menos de un centímetro a casi un milímetro oh. extraña distancia que no logro reducir tan cerca de tus labios dejamos espacio que no puedo controlar por mucho que me hace A diez metros tintuí, A cinco te vi sonreír A un metro hablamos A veinte centímetros Me enamoré de ti Distancia absurda Fue más fácil llegar a la luna Dos cuerpos paralizados tus labios que no se llegan a unir. Me acercó, me acercó y no puedo llegar a ti, tan lejos, tan cerca. Me acerco, me acerco, me acerco. ahí está la distancia, yeah. la nueva oh, canción de Macar, que yeah. rompiendo, tiran la guitarra. Oigan, qué buena yeah. canción. Muchachos, han tenido amor a la distancia, les ha funcionado. Eh, no? A mí sí, no. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? <risa> porque, porque, o sea, por un lado, en la distancia se refrescan las relaciones, ¿no? Porque no hay la, se consigue romper un poco a veces la, la monotonía, pero también la, la, la, la falta de la otra persona hace a veces que la energía se vaya un poco por otros lados. ¿no? Totalmente, te entiendo. ¿Y Tirta, no? Sí, por, por ahí. También Ay, por ahí. Bueno, sí. pues, pero, otros, como estamos a distancia, me gusta mucho esto, aquí hay algo que llaman Improvisa Challenge. Lo he hecho con cani yeah. García, con Jorge Dresler, con todo el mundo. Macaco, esto es muy fácil porque sé que estamos cortos de tiempo, ya que supimos un poquito la distancia, todo el mundo la va a escuchar en Claro Música, la app que no consume datos, en mi playlist de Flow Latino, en los canales, yo la a poner por todos lados. Esto es el Improvisa Challenge. ¿Qué va a pasar? Vamos a tocar un círculo armónico, el que quiera, Cirta. Vale. Uh -huh. Vamos a hacer un Versus, Macaco Tú tienes la de ganar porque eres mucho más talentoso que yo Y porque Tirta es un monstruo en la guitarra Yo me vine preparado con mi guitarra de 30 dólares Va a ser un Versus Vamos a componer Va. una canción o una melodía rápida vale. Que tenga que ver con la distancia sin ser la distancia, ¿no? Ah, vale Va, entonces, ¿quién vale. empieza? Ustedes o yo Empieza tú. Empieza tú. Sí, o ¿No? que, ¿Tú? que, que, ¿Tú? que te Voy a intentarlo con respeto, ¿no? Va. ¿Mm. Vamos a empezar por rey. Yo sabía que ella no estaba conmigo. Me engañaba en las noches. Con ese que llamaba amigo y la verdad no entiendo cómo pasó que se murió nuestro amor y es que macaco entendió lo que le dije a ella hoy la distancia pagó todo nuestro amor Oye, Papi, te toca a vos. <risa> <risa> bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, Vale, toca lo que quiera. Eh, en la distancia dice que está el olvido. Pero yo te tengo siempre conmigo Sin ti no hay dos Sin ti soy solo yo Sin ti no hay dos Sin ti soy solo yo Dicen, dicen, dicen pero nunca predicen dicen wow. dicen dicen dicen pero nunca predicen dicen tú y yo tú y yo somos tú y yo en la distancia y en cualquier situación tú y yo tú y yo somos todos. En la distancia o en la revolución. ¡Eh, maestra! ¡Qué duro, qué duro! Yo quiero no, el tizca y el macaco. Me ganaron, pero ustedes van a votar ahí en las redes sociales. Ustedes van a votar ahí en las redes sociales para ver quién gana, muchachos. Se me acabado el tiempo. Qué rico compartir con ustedes. Qué buen parche. Pero para la gente que no ha escuchado la distancia, ¿por qué no se pueden perder la distancia? Bueno. Yo siempre me gusta recomendar, no, no obligar, ¿no? Porque cuando me obligan a algo es como que ya no quiero hacerlo. Entonces es como, si quieres ver un, un reflejo de lo que nos pasa a muchos, entra y escucha y mira el videoclip de la distancia con la maravillosa Rosalén. ¡Ey! Hey, ya saben, para todos los amores, en la distancia. Muchachos, pues nos queda despedirnos con la despedida del cuervo, que no sea la primera y la última vez. Qué rico tenerlo en Claro Música y que sigan rompiendo con esa música tan real, tan de verdad y, y, y rompiendo esquemas y, y no haciendo lo mismo que están haciendo la mayoría de artistas. Quiero felicitarlos y papi, ahí estamos, para lo que necesiten. Muchas gracias, sí. <ríe> <ríe> No mira lo decimos así, cuidado, la mano, este es el, el saludo mundial, el puño. Ah. Ahora en ah. la uh. ah, ah, ah! ¡Ah, vale! <ríe> ¡Ah! Bye. <laughs>